Campaña de la Renta 2022. Entra en renta.navarra.es y comprueba si tienes propuesta de declaración. Si estás de acuerdo, ya has terminado. Si no tienes propuesta o quieres hacer una nueva declaración, hazla online. Anímate. Y si lo prefieres, pide cita y haz tu declaración por teléfono o en las oficinas de renta. Este año, tu declaración de la renta a la carta. Aurten, Sure Renta y Torpená, Nayeran. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.